las cosas vienen mal, al mal tiempo buena cara, la vida te ayudará a ver las cosas más claras. He aprendido a vivir sin echar nada de menos, mas no quiero exagerar, hay cosas que sí que he hecho, Tienes que acostumbrar a lo que te ves forzado. La vida te obligará a mirar para otro lado. Bye bye bye para bye bye bye bye para bye para bye para para, para, para, si las cosas vienen mal, al mal tiempo buena cara. La vida te ayudará a ver las cosas más claras. Vas a perder lo querido, o quizá ya lo has perdido, vas a encontrar nueva vida. Y tendrás nuevos amigos Pero lo cierto y verdad Es que vas a echar de menos La vida que se te fue La olvidarás más o menos He aprendido a vivir Sin echar nada de menos Mas no quiero exagerar hay cosas que sí que he hecho Te tienes que acostumbrar A lo que te ves forzado La vida te obligará A mirar para otro lado Vas a perderlo querido Quizás ya lo has perdido Vas a encontrar nueva vida y tendrás nuevos amigos si las cosas vienen mal. Al mal tiempo buena cara. La vida te ayudará en las cosas más claras.